Hola, soy Manuel de Don Pride for Me y hoy estamos aquí para anunciar algo muy especial relacionado con la Aversion Fest. Don Pride for Me nace en Galicia en el 2010 y nuestra filosofía es la de apostar por líneas de ropa de calidad exclusivas apoyada en el trabajo de artistas independientes. Don Pride for Me estará apoyando la Aversion Fest porque festivales como este, independiente, autogestionado permiten a grupos no conocidos eh, promocionarse y, y darse a conocer. El sábado día 30 estaremos patrocinando un evento muy especial dentro de la Version Fest que se va a llamar Jump Fight. En nuestros, desde nuestros inicios eh, hemos apoyado la música underground igual que la Version Fest, eh, a distintas bandas del territorio nacional, de, de, de múltiples variantes, todas encasilladas en el hardcore y el, y el metal. Gracias a la oportunidad que nos da la Version Fest, queremos... Eh, al ganador del Jump Fight, eh, obsequiarlo con un patrocinio durante un año entero.